Eh Carmen, ¿qué onda es esta tarjeta que me has enviado el otro día? Fumaremos, prendete un verde. <risa> de una Igual chicos, si le entendés qué onda esa tarjeta.